Soy Omar Molies y quiero invitarlos a que vean esta hermosa película que se llama El lado salvaje de Juan Dickinson con Vanessa González. Bueno, ahí está mi nombre, pero no me voy a nombrar el segundo. Está la Lautaro Delgado Timbo, está Pablo Seijo, está Eva Bianco, y bueno, etcétera, etcétera. Eh, de verdad, es una película estupenda que, me ha tocado hacer, que nos ha tocado hacer en, en Tierra del Fuego y es una historia de afectos de, de encuentros, desencuentros sobre todo desencuentros el encuentro eh, lleva un tiempo en la película, pero con muchísimo suspenso eh, es casi un trídeo familiar repetido no se la pierda. En la película de Juan Dickinson que tengo el honor de estar en ella